Algunos de los marineros que regresaban de sus largos viajes solían visitar a Sinbad, el paralítico. Sinbad cerraba los ojos y les contaba las aventuras de sus propios viajes interiores. Para hacerlas más verosímiles, a veces se las adjudicaba Odiseo. Apuesto, pensaba Sinbad cuando se quedaba solo, a que tampoco él salió nunca de su casa. Enrique Anderson Imbert, el gato de Cheshire.